No voy a volver a buscarte nunca más Y te lo dice Fernando volver a buscarte nunca más y voy a aprender a vivir sin ti ya verás que te olvidaré no te extrañaré no te lloraré ni te escribiré jamás sabes me voy a ir muy lejos de ti para olvidar un día te conocí ¡Arranco!